Hablando con Jesús Podcast Muy buenos días mis hermanos que estamos en la gloria querido oyente, el televidente En el momento que tú nos estás escuchando en vivo en diferido buenos días desde aquí de Bogotá, Colombia siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor Hoy, con un tema maravilloso que pone el Señor, un tema excelente. Tú te sientes como que ya no puedes más. El Señor te dice: prepara tus vasijas porque grande será tu bendición. Una bendición grande y maravillosa, un saludo grande para todas esas personas que ayer le estábamos haciendo una obra social a través de Cristianos en la gloria Fundación. Eh, siempre darle la gloria y la honra al Señor por todo lo que hace. La gente estuvo contenta, gozosa. Ya tenemos el material. Yo creo que la próxima semana estaremos ya pasando ese, ese, ese momento agradable que pasamos con en la comunidad de, aquí en Bogotá, Colombia, eh, de los suburbios en Ciudad Bolívar, en el barrio Caracolí, un barrio grande eh, de desplazados pero siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Y una vez más, la, el tema de esta mañana el Señor lo ha titulado Prepara tus vasijas porque grande será tu bendición. Estás preparada, preparado para darle esas vasijas al Señor. Y el Señor nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo el 1 al 7. Aquí nos habla sobre el aceite de la viuda. Es aceite que muchas veces limitamos al Señor. Una vez más, limitamos al, al Señor. Y también recuerda que nos puedes escribir, mandar mensajes. Eh, puedes escribir a cgpastoral.com También a cristianos en la gloria, arroba, gmail .com. Y también al 317-236-1052, mandarnos un whatsapp mandar por si quieres que oremos por alguien bienvenidos esos mensajes en el nombre poderoso de jesucristo y un tema maravilloso un tema que nos pone el señor aquí en esta mañana soleada gracias señor por este sol señor por el frío por la lluvia donde haya nieve, si hay nieve gloria a dios en el nombre de jesús y vamos a ir rápidamente mis hermanos cristianos en la gloria hablar de este tema maravilloso que nos pone el Señor. Tenemos prácticamente ya menos de 60 minutos, ya se nos pararon cinco minutos, pero siempre aprovechando esos momentos para edificarnos y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Él es maravilloso, Él es grande, poderoso, Señor. Y aquí en hablando con Jesús, siempre uh, el Señor haciéndolo lo maravilloso, siempre aquí Gracias a StreamYard Podemos dar eh, Esos ese, ese Streaming live Esas Esas emisiones en vivo En el nombre poderoso de Jesucristo Siempre donde en la gloria, la honra y el poder <coughs> Perdón Bueno mis hermanos, vamos a comenzar rápidamente Y vamos a leer En 2 de Reyes capítulo 4 en el versículo del versículo versículo 1 adelante Que nos dice Una mujer de las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 tu sierva tiene uh, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite y continúa diciendo él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de, to, uh, de todos uh, tus vecinos vasijas vacías no pocas entre luego entre luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena por la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un, a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vas ah, vasijas entonces se el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus creadores. Y tú y tus hijos vivir lo que quede. Mis hermanos de la de la gloria, de aquí en hablando con Jesús podcast, el Señor aquí nos está hablando claramente. Dios nos, nos está proveyendo, Dios nos está dando, y Dios siempre abre una puerta, un camino para sus uh, para sus hijos en el problema. Recordemos que esta viuda tenía, el esposo de esta viuda era conocedor de Dios, temedor del Señor. Y aquellas personas que se realmente son temedoras del Señor, que creen en el Señor, que no buscan a, a un Dios bombero, sino que realmente están edificados en el Señor, porque hoy vemos desafortunadamente que se está buscando un Dios eh, únicamente por un beneficio, más no porque quieren tener eh, esa comunión con el Señor y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el momento que tú nos estés viendo, el Señor una vez más está diciendo prepara tus vasijas porque grande será tu bendición y como siempre lo hablamos aquí en Hablando con Jesús Podcast, nosotros siempre hablamos eh, ante todo en lo espiritual porque lo demás vendrá por añadidura es lo que nos ha, hemos aprendido del Señor porque debemos entregar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas al Señor. Y cuando la, la, la viuda le dice a, a, a Eliseo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de, de, del Señor y había venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos en esa época. Mejor dicho, no tienes para pagar, no hallar a tus hijos para que traen para mí. Pero y decía Eliseo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Vemos que la viuda y el profeta eh, y el servidor de Dios, perdón, eh, no tenían un trabajo estable, no tenían una empresa. No tenían algo, sus ahorros o algo así. Veamos esto. Y vemos que, eh, que la vida tenía un corazón preocupado. Y cuando el Señor ve que un hijo, de, un hijo de, del Señor está preocupado, sea hombre o mujer, no va a estar enfocado en los caminos del Señor. Eh, le va a entrar en una va a entrar, va a entrar en una situación de desespero va a entrar en una situación de que tengo un conflicto tengo una deuda y cuando tú entras en un conflicto y en una deuda tú tú vas a poner a dios en el segundo lugar entonces ya como que no va a haber esa concentración de pronto esa oración ya como que tú bueno eh, va a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y Dios mío gracias por todo y como que no ahí va a haber esa comunión no va a haber esa realmente ese esa comunión con el Señor de decir Padre gracias y pero decirle de todo corazón cómo está tu corazón está lleno de conflictos de deudas, de problemas y recuerda que el Señor, tu Dios, siempre provee para sus hijos, para aquellos que en Él creen. Tú crees en el Señor, tú dirás, claro que sí. ¿Te ha faltado un pan y un agua? Tú dices, no. ¿Te ha faltado eh, lo que tomes? Un caldo, un chocolate, no sé lo que, lo que te falta en tu ¿Te ha faltado en tu vida? No. ¿Te ha faltado un pan? No. Siempre has tenido algo que comer. Porque el Señor no te quiere ver eh, preocupado, no te quiere ver endeudado. Él quiere. Debemos de pedir siempre sabiduría. Sabiduría que venga de lo alto. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que va a venir de lo alto nos va a ayudar a ser buenos administradores. Nos va a ayudar a que realmente estemos edificados en quien Cristo Jesús. Y como esta viuda tenía un problema grande, una, un conflicto, podemos decirlo, de que realmente, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Se me murió mi esposo. Hoy en día, si te puede morir tu esposa, tu esposo, ¿qué vas a hacer? Y algo que siempre, vemos que esta vida eh, una vez más, no tenía un trabajo estable, un negocio, pero tenía unos hijos. Tenía una, unas bocas que alimentar. Y, y esas boquitas que alimentar, recordemos que son bendición de Dios. Y esas bendiciones de Dios, Dios nos las va a demandar en el nombre poderoso de su nombre. Entonces debemos de ser sabios, muy sabios en lo que hacemos, muy sabios en la, eh, cómo vamos a tener esa comunión con el Señor. Y como siempre, yo tomando mis apuntes, cuando el Espíritu Santo pone a hablarlos, y pone a, realmente a, a que tú comiences a preparar esas vasijas, esas vasijas porque... En esas vasijas Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Una vez más, prepara tus vasijas porque oh, grande será tu bendición. Muy grande. Si tú lo crees, yo me, mejor dicho, yo sé, o oh, ya la estás viendo. Entonces, de pronto, un complemento para lo que vas a ver. Eh, recuerda que la, mira que un, un apunte que nos da el Espíritu Santo en, esa, en este domingo en esta en esta emisión de hablando con Jesús podcast que nos dice esta viuda hizo lo que lo que dice la palabra vino a Dios a través del profeta en esa época esos profetas la llamaban videntes uh, pero ella vino a, a, a Eliseo por medio pero hoy tenemos el placer el gusto de poder venir al Señor directamente a través de quién? De Cristo Jesús. Podemos venir delante de Él y decir: Señor, amado Jesucristo, en el, a, amado Padre, en el nombre poderoso de tu, de tu Hijo Jesucristo, Señor, eh, he, hemos fallado. Como esta vida, de pronto, no sé, de pronto, como somos seres humanos, cometemos errores, necesitamos, Señor, que no nos suelte de tu mano, Padre celestial, sino sea siempre. Nosotros siempre eh, estamos agarrados a ti, amado, amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es por eso que el Señor, que nos, nos muestra en esta, en esta misión, cómo está viuda, a pesar de ese conflicto, a pesar de, de ese problema, a pesar de de pronto, sí, que tenía que pagar, el, el profeta le hizo ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué me puedes ofrecer? Y ella le dijo, pues yo tengo una vasija. Y a veces nosotros los seres humanos limitamos al Señor. Y cuando nos limitamos el Señor, dice, no me, no me limites. Yo quiero, yo quiero mostrarte más, pero tú me muestras nomás una vasija. Y él, por eso el profeta, el Señor a través del profeta Eliseo le dice eh, en el versículo 3, Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Mira claramente lo está diciendo: no pocas, no me limites, no limites al Señor, porque gran bendición viene para ti. Y es por eso que el Señor, mis hermanos, los cristianos en la gloria, aquí hablando con Jesús, donde tú nos ves, Latinoamérica, Europa, Asia, siempre dale la gloria y la honra al Señor ofreciendo que esa, esa oración, esa comunión son esas vasijas, dándole lo que tú tienes al señor. De pronto no tendrás muchas cosas, pero lo más que puedes darle al señor es darle tiempo, darle ese momento. Pero tú dirás: estoy cansado, estoy cansada, no puedo más, estoy, llevo conflictos en mi cabeza y yo te entiendo. Somos seres humanos. Y a veces nos cargamos de cosas que no deberíamos cargarnos. Y es por eso que el Señor, a través de, este, de esta misión de Hablando con Jesús Podcast, nos está diciendo, muestra, listo, dame tus vasijas, que voy a hacer lo sobrenatural. Comienza a sacar tus vasijas. Comienza a sacar, ¿qué no vas a ofrecer a mí en lo espiritual? Porque así como el Señor ve lo que tú haces en secreto, el Señor en público, te va a sorprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú has pedido la transformación y de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos para Cristo. Tú dirás, no, estoy pidiendo lo material. Pues bueno, ahí, estás, ahí está el problema. Comienza a pedir primero por lo espiritual. Porque lo demás viene por una añadidura. Pues los seres humanos quieren la casa, el carro, la beca y lo espiritual queda por allá en el, como hicimos un, un, aquí una frase en Colombia, en el cuarto de San Alejo. Allá todo lo, lo guardado. Dios para lo último. Venga primero la casa, el carro, la beca, lo que tú quieras comprar, la bicicleta, lo, eso. Y, re, y tú le hablas de Dios, ay qué aburrimiento. Pero esta viuda estaba haciendo algo, bus buscó, de, de, de el, buscó al profeta Eliseo. Y hoy vemos mucha gente que no está buscando la presencia de Dios. Y el Señor quiere bendecirte grandemente. Pero la gente únicamente está buscando, bueno, eh, pidámosle prestado a este, pidámosle prestado a, a, a, a, a, a, al, al hombre. Pero no le estás pidiendo al quien debes pedir al Señor, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él, él es el que tú le necesitas pedir. Y decirle, Señor, esto es lo que necesito, y necesito enfocarme más en ti, pero necesito pagarle a mis acreedores, Señor. Eh, necesito pagar, eh, tengo este conflicto, tengo esta deuda, y Señor, te Traigo todo mi carga, te entrego todos mis problemas a ti, amado Señor. Quiero descansar en ti, Señor. Eh, tú me has dado una promesa grande y maravillosa en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Cada día quiero sentir más tu Santo Espíritu, Señor. Eh, llenarme más, Señor, que cuando, que cuando vaya en un, en un medio de transporte, con usted, mi trabajo, con ustedes, con, mi, con mis familiares realmente. Quieran cambiar, Señor. No seguir sé lo mismo, Hoy vemos que se les habla, llevan años y, años y años y años y años y años y años y no, y siguen lo mismo. Eso es ser permisible. ¿Dios es permisible con nosotros? No. Porque nosotros somos permisibles con ellos. Ya basta, no más, estamos en tiempos postreros. La venida de Cristo está pronta, pero estás diciendo, muchos dicen eso. Pero hoy está más, eh, lo vemos hoy. Los señales están dando. ¿Cuándo vendrá? No sé, hoy, o hoy estarás vivo y mañana no estarás vivo o vivo. Es por eso que el Señor te está diciendo que realmente prepara tus vasijas porque grande será tu bendición. Otro punto muy importante que nos pone el Señor. Recuerda que en medio del problema, lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor. Tú vienes al Señor o vas donde el vecino, donde la comadre, donde... Uh, o el chisme. Si estás haciendo eso, déjame, déjame decirte eso. Esto. Estás perdiendo el año. No estás siendo enfocado. Y si eso es lo que te están diciendo, eh, desafortunadamente hoy vemos las iglesias de hoy en día, que son las discotecas de hoy en día, que únicamente están entreteniendo a las cabras, nos están enseñando que lo primero que debes de buscar es al Señor. Esto es lo que primero debes hacer, buscar al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Debemos de buscar y por eso hay un, el salmista nos dice en el Salmo capítulo 50, versículo 15, e invoca, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tú invocas al Señor tú le das la gloria y la honra y el poder o únicamente como lo dije al comienzo de esta misión estás buscando únicamente a un Dios bombero a un Dios que únicamente tú lo busques en la necesidad a un Dios que ya cuando estás en ese conflicto en esa deuda como en esa viuda no sé si la viuda estaba al 100% pero muchas veces vemos que y personas que están en los caminos de Dios entre comillas que ya cuando hay el ay, sí, busquemos de Dios. Ya cuando Dios les arregla el problema, se alejaron. Se les habla. Y tú le estás abriendo, ¿quién? Puertas a Satanás. Y Satanás va a aprovechar y, y te, va a, te va a poner un amiguito, una amiguita, fuera de, de tu hogar. Y si eres casado o casado, mucho cuidado que va a, ser, va a ser el instrumento que va a usar Satanás, ¿para qué? Para terminar un hogar, para terminar, mejor dicho, lo que has construido en muchos años, lo puede acabar en segundos. Entonces, comienza a hacer lo que, lo que estaba haciendo esta vida, pidiéndole a un varón de Dios, a un, profe, a un profeta, que hoy en día, mejor dicho, hoy en día vemos varones que le ganan a un eliseo y a un Eliseo. Suena duro decirlo, pero sí, hoy mejor dicho, cualquiera mejor dicho es mejor que ellos. Y ellos que tenían mejor comunión con Dios, están ganando a, a ellos. Y es por eso cuando tú preparas esas vasijas, eh, vas, a comenzar, vas a comenzar a ver lo sobrenatural en tu vida vas a comenzar a ver lo maravilloso que el Señor está diciendo, ven a mí una vez más, como dice, como dice el, salmismo, el salmista, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando tú invocas al Señor, no, va a haber, no vas a pensar en la deuda, no vas a pensar en el conflicto, no vas a pensar en lo que estás pasando, sino se lo, te lo vas a entregar al Señor. Le vas a decir Señor, entrego mi problema Señor, entrego todo lo que estoy viviendo en este momento Señor, quiero concentrarme en esa comunión, en esa oración Padre Celestial, realmente Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, tú me has dado esa promesa Señor, tú me estás diciendo en este momento Padre amado, que busque todas las vasijas que tenga y saco todas las vasijas espirituales Señor, porque tú las vas a rebosar de aceite amado Señor, y en lo que va a ser el Señor, Llenarte esas vasijas. Si hay odio, va a sacar ese odio y va, te va a llenar de amor. Te va a llenar de esperanza, te va a llenar de fe, te va a llenar de paciencia que necesitamos los seres humanos. No somos pacientes, queremos las cosas así. Ya. Y, y, y así no se puede. Y en este Hablando con Jesús Pablo, el Señor nos está diciendo... Eh, bueno, de pronto tú no fuiste, eh, no usaste la sabiduría que yo te di. Y no sé qué pasó con este varón que era un, un temedor del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué terminó la vida así? Endeudada. Pero bueno, a veces el Señor permite las cosas, por ejemplo en este caso, para que nosotros podamos aprender, y vamos continuando en el versículo 4 entra, entra luego y, y, y enciérrate tú, tus hijos y echan todas las vasijas cuando una esté llena con la parte entonces, ella ella comenzó a, a el, el profeta Eliseo dijo, enciérrate y tú, te, y tú te has encerrado, no, no sé, si te toca en el baño, no sé, en el cuarto, o no sé dónde te vas a encerrar. Y vas a comenzar a orar con, con fe. Y vas a pedirle al Señor, Señor, yo tengo estas vasijas, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú vas a comenzar a, a, a orar, a llenarte de, de su presencia. Pero no vas a pensar en qué vas a, vas a desayunar, vas a almorzar o qué va a pasar mañana. No, Él, como el profeta le dijo a la viuda. Ve, enciérrate con tus hijos y comienzas a llenar esas vasijas. Pero muchas veces, y como vemos con esta vida y lo que estoy leyendo y lo que es, eh, el Señor me da ese discernimiento, es que la vida limitó al Señor. Pudieron, si ya pudiera, yo <coughs> pienso que, que ya consiguió 20, 20 vasijas, no más. Pero pudo conseguir más, pero limitó al Señor y al Señor a veces lo limitamos muchas veces, muchas veces. No, no, no voy a hacer esto. Tengo presa. Pero es para el Señor, no, no es para un ser humano. Y como siempre lo digo, no vayamos a esa, a, a esa extra milla. Vamos a 15 mil millas más. Déjame lo mejor al Gran sol. Como Él nos da lo mejor, te amo lo, lo mejor de lo que Él quiere realmente para tu vida, para tu familia. Él quiere sacarte de, de toda deuda, Él quiere sacarte de todo conflicto, pero no lo busques únicamente en la necesidad. Siempre esté con Él 24 horas, al, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Búscalo. No lo busques únicamente una vez más en tu necesidad. Perdona que sea repetitivo, pero como lo, como lo dice, invócame en el día de la angustia. No únicamente lo busques en el día de la angustia, siempre búscalo. Siempre que haya un, un vallado sobrenatural en ti y que esas vasijas sean rebosándote con su Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo. Lo que tú tengas bastará para Dios. ¿Qué le estás dando? ¿Le estás dando un ayuno? ¿Le estás dando una oración? ¿Cómo está tu ofrenda? Ya, ya, ya, ya me vas a decir, ya comenzaste a hablarte de dinero. No, dinero, la ofrenda no únicamente es plata. ¿Estás ayudando al prójimo? ¿Estás dando algo? Uy, no, yo no voy a hacer esto porque, ay, qué horrible. Los van a vender. No, ya, ya es el problema de ellos. Pero tú da lo que el Señor pone eh, dispone en tu corazón. Ya es el problema de ellos lo que van a hacer con lo que, lo que tú estás dando. Pero tú fuiste conmovida, fuiste tocada por el Señor para que hicieras esa eh, esa esa labor. Como lo hacemos en Cristo de la Gloria Fundación, nosotros obramos, damos, ante todo damos la palabra de Dios y le pedimos a la gente que tenga la comunión con Dios. Y una vez más, la gente no puede, esas personas vulnerables no pueden dar mucho, porque no tienen mucho. Pero nosotros, nosotros como instrumentos, el Señor nos, nos, nos guía, nos da la sabiduría de decir a su pueblo que lo busquen en oración, que hayan compromiso, que ellos van a ver lo sobrenatural. Lo sobrenatural es poder comer, eh, tener... Eh, un vestido, tener, eh, poder decir, gracias Señor, por darme lo que, lo que estoy comiendo hoy, y precisamente el Señor me lleva ahorita, me trae a, a, a, a la mente, al corazón, un proverbio maravilloso del 7 al 9, dos cosas te he, te he demandado, no me las niegues, antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, recuerda eso, debemos, le pedirle al Señor, toda palabra mentirosa y vanidad deben apartarse. No me, eh, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del, del pan necesario. Pero tú dices, pero me estás diciendo que no limites a Dios. No, espera, déjame terminar. Mira lo que dice. No sea que me sacie y te niegue. Hoy vemos mucho, hoy en día, y pusimos una... Eh, en nuestra red social de Facebook un video que dice que hoy hoy en día la gente ya ganó un poquito más cambió la plata cambia la gente la posición cambia la gente ya no son lo mismo es triste verlo pero es así y mira que lo que tú, continúa diciendo no sea que no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el señor o, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí no estamos limitando al Señor. Aquí estamos diciendo Señor, Señor, dame una sabiduría, pero no, no, no llegue al punto de que me voy a olvidar de ti. O si tengo un menos, voy a quejarme de ti. Seamos como el, el profeta le decía a esta viuda. Bueno, dame vasijas, llénate en lo espiritual, órame. Búscame, te está diciendo el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate de su, de, su, de su Santo Espíritu. ¿Lo estás haciendo? Tú dirás, no. Y me quejo que porque no hay dinero, que, que no hay comida, eh, estoy, me, me siento amargada, me siento amargado, como que ya la situación como que ya no encaja. ¿Por qué? Porque te has alejado del Señor. Estás buscando los placeres del mundo más que una comunión con el Señor. Entonces, como el Señor te dice, prepara tus vasijas porque grandes será tu bendición. Una vez más, aquellas vasijas que van a ser llenas son aquellos hijos fieles que realmente están buscando la presencia del gran yo soy, del nombre poderoso de Jesucristo, de que quien realmente tener la presencia del Señor a uh, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, 24-7, 365. Entonces, ¿qué quieres con el Señor? ¿Quieres que te llene la pasilla Tú claro que sí, pero ¿qué le estás ofreciendo al Señor? ¿Un minuto de oración? ¿O prefieres, no sé, al ámbito colombiano? Escuchar media hora de vallenatos, media hora de salsa o media hora de merengue y que esa media hora la pudiste invertir en los reinos de los cielos que en el mundo. Pero tu ir allá comenzó con su extremismo, el fanático religioso. No. Es, es Estamos aquí, es de paseo. Yo me quiero ir. Yo escucho mucha gente que también se quiere ir. ¿Aquí está dispuesta? ¿A, a qué estás dispuesto a dar al Señor? Es por eso que lo que tú tengas para Dios, esa oración, esa comunión, <coughs> perdón, esa ofrenda, debe demostrar realmente lo que tú estés dispuesto, dispuesto para papá, para papá para, para, Dios. Para, para, para. para Elías solo bastaba un poco de, de, de harina y aceite. Pero tú me estás diciendo que me estabas hablando de Eliseo. Pero también recuerda que Elías y la vida de Zarepta cuando él, él fue a la casa, el Señor lo mandó a la casa de esta mujer y ella tenía nomás un poquito de aceite y de harina. Y ella decía, pero yo únicamente tengo para darle a mi hijo y para, para servirme a mí. Entonces, tú y el, y el profeta Elías decía, haz lo que te dice este varón de Dios, este siervo de Dios. Dame de comer y verás que no te va a faltar el aceite, no te va a faltar la, eh, la harina. Y lo que se está diciendo el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Ayuda a aquella persona que, le, que, te, que lo necesita, pero a base de, de corazón, no porque me lo dijeron. Eso es lo que te pone en el corazón, ayuda, comienza a ayudar a crecer ministerios de sana doctrina. Por ejemplo, vemos mucha gente que ayuda en la fundación y gloria a Dios. Y se ve la, y se ve la recompensa. Se ve. Pero tú me estás diciendo, ya tienes los supercarros, lo super, las super, No, lo espiritual, el crecimiento maravilloso. Se ve el, el quebrantamiento, el, el, cómo el Señor toma control de un ser humano. Eso es maravilloso. En el nombre poderoso su nombre. Mira que... Vamos a ir rápidamente a Re, Primera de Reyes. El versículo 17. Eh, vamos a ir rápidamente. Y mira lo que... Eh, de la historia que estaba hablando de Elías. Mira lo que te dice el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 17, el, del 14 en adelante. Porque el Señor, tu Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra. Nada te va a faltar. Alista esas vasijas espirituales, que el Señor se va a encargar de todo. Te va a dar comer, te va a dar de dormir. De, eh, a un techo donde dormir, de vestir y te va a consentir más con los caprichos que tú quieras pero buenos, ojo, buenos en el nombre poderoso su nombre y es por eso que el Señor está diciendo como le decía a la vida de la el, el, de la, el del aceite y, y esta mujer de Sarepta con su hijo no te preocupes mujer Va a llegar alimento. Esa deuda que tú tienes se va a pagar. Pero ¿cómo Señor? No, no le preguntes. Se va a pagar. Va a llegar, pero debes de ser prudente. Muévete por fe, le dice el Señor. Lo estás haciendo, tú dirás, no. Bueno, muévete por fe. Comienza a andar, a buscar. Y que te quedes sentado, sentado. No, ¿qué estás haciendo para mi reino? ¿Realmente te estás moviendo? ¿Realmente estás buscando mi presencia? Nada, es que no tengo tiempo, pero tienes tiempo para otras cosas. Desafortunadamente. Dios, uh, mira que Dios con solo cinco panecillos y dos peces bendijo, bendijo al Señor. ¿Para, qué, qué? Para, para que bendijera Cinco mil personas Si lo pudo hacer a través de su hijo Con cinco panecillos Y dos peces ¿Cómo no lo va a poder hacer contigo? Y lo va a hacer En el nombre poderoso de su nombre Otro punto, uh, otro punto Que nos da el Espíritu Santo En esta emisión es que Moisés Cuando le preguntaba ¿qué, ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo una vara, esa vara vino a ser la vara de Dios. Es con esa vara, mejor dicho, se hacían cosas maravillosas. ¿Qué tienes en tu mano? Una Biblia que la estoy escudriñando una, una Biblia que la estoy profundizando. Una Biblia que cada día me está pidiendo que la escudriñe más. Una palabra de Dios que me está hablando el Señor por medio de su palabra. Me está diciendo, escruiñela. Aprende, no, no te quedes eh, mil horas en un WhatsApp, mil horas en una red social, eh, cuatro horas eh, viendo una película de Netflix. Búscame, búscame, porque el enemigo está usando esa, eh, esos medios para distraerte. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. En el nombre poderoso de Jesús. Primera de Corintios 3, 16. No sabéis que, que sois templos de, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ti, como le decía la, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, bueno, yo sé que nos debemos, debemos de entendernos porque estamos pensando en el Espíritu. Porque si pensamos en la carta, tú vas a decir, no, Él está hablando pura, pura chacha. Me decimos a colombiano. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, el Señor está tocando un tema maravilloso y yo sé que el Señor ya está comenzando a llenar esas vasijas. Y tú estás tomando, y tú estás sacando más y más y más. Y tú le estás diciendo a tus hijos: más, más, más vasijas, más vasijas, más vasijas. Porque el Señor quiere llenar más vasijas. No lo vamos a limitar. toda deuda, todo conflicto se va a ir en el nombre de Jesús, van a venir más claro que sí, pero cada día vamos a ser más maduros, vamos a, ya no vamos a responder como respondíamos hace, hace, hace años, hace días, hace semanas ya la madurez se va a ver ya el comportamiento va a ser diferente porque ya va a haber una madurez sobrenatural, porque ya estás en el espíritu, no en la carne, porque los que están en la carne únicamente piensan en las cosas de la carne y cuando viene alguien en el espíritu, no van a entender las cosas del espíritu. Únicamente van a decir, no, si está fanático, loco, religioso. Pero ¿sabes qué? No importa lo que digan. Lo, lo que nos importa es lo que piense nuestro gran, gran yo soy en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Aba Padre. En el nombre de Jesús. Sansón, mira, en Sansón, en Jueces 1515, que nos habla que con una quijada de asno, mató a mil hombres con una quijada de asno. Ahora no estoy diciendo que agarren una quijada de un asno y matar a mil hombres, sino mira lo que el Señor ha hecho con seres humanos y lo va a poder hacer contigo. Y lo hizo con la con la viuda con el aceite, con la viuda de la, que estaba con la vasija de aceite, también con la mujer con el con el niño que únicamente tenían aceite y, y harina. Perdón. miren lo que el Señor puede hacer. <coughs> Santo, Él es precioso, eres, Señor. Nosotros tenemos que caminar bajo las circunstancias, no bajo la... Uh, <coughs> no tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino bajo la gracia, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos de... de ir bajo esa gracia, no bajo las circunstancias. Y es lo que el pueblo de Dios hoy está caminando bajo las circunstancias, bajo el problema y no, y no se le está entregando al Señor. El Señor entrégamelo. Yo puedo lidiar con el problema. Tú no puedes. Entrégamelo déjame toda acá todo problema, pero tú dices, Señor, yo te he entregado, pero no lo, has, no lo has hecho bien porque mi pueblo no sabe pedirme, el pueblo no sabe orar, el pueblo no escudiña mi, mi palabra, el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Pero, Señor, no entiendo tu palabra, pero has comenzado, aunque sea, a abrir la palabra, la Biblia, ya escudiñarla y pedir a tu líder qué significa esto, qué significa aquello, no. Entonces, ¿Cómo quieres que yo te llene esas vasijas? ¿Cómo quieres que yo me lleve esas cargas? ¿Cómo quieres que yo realmente tú en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, donde tú trabajas? ¿Cómo quieres? Dices buscarte mi presencia, dices creer en mí, pero no lo haces. No haces caso, como le decía el profeta eh, eh, Eliseo a esta viuda. Haz esto, pero hoy se le hace a, a, a, excluye la palabra. Ah, no, qué pereza. Qué pereza. Pero eso sí, mantente 15 minutos en un WhatsApp. Ahí sí no hay pereza. ¿ya? Y, y como siempre le digo a la gente, ya llevamos 43 minutos. Cuando se habla de Dios el tiempo se pasa rápido, pero cuando se está hablando algo que no es productivo, el tiempo... Es, uh, mejor. Pero bueno, cada día aprendiendo, cada día madurando, cada día o sea, uh, haciendo, como se dice, uh, mejores cada día, buscando esa perfección. ¿Nos falta mucho? Claro que sí, como siempre lo comparto. De un 100%, yo creo que únicamente llevo un 10%, me falta un 90% y yo creo que cuando esté en la presencia del Señor, estaré en un, me faltará como... Un quinto, eh, estará como en un 87%. Porque faltará mucho. Nos faltará mucho todos. Pero siempre en la gloria y la honra a nuestro Señor. Unos puntos que nos pone el Señor también. Lo que necesitas para salir de las situaciones es entregar todo lo que tenemos a Dios. Y mira lo que el Señor nos dice: entregamos todo. ¿Cómo se te regalo todo? En oración, diciendo, Señor, no puedo más. De aquí, Señor, son mis fuerzas. De aquí para adelante son tus fuerzas, Señor. Dame ese descanso, esa tranquilidad, Señor, que cuando vaya a dormir, Señor, duerma en tu presencia, Señor. Cuando me levantes, Señor, gracias, Señor, y cuando te de salir de tu hogar, ora. Dale gracias al Señor que te dio un día de vida. Señor, entrego todos mis problemas, Señor. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que como humanos... Se vienen se vienen sus pensamientos, se vienen esas cosas, pero son momentos que realmente el Señor está diciendo, bueno, se está esforzando, está buscando más vasijas y las voy a llenar de mi presencia. Y me voy a llevar todos esos conflictos, esas deudas, esos problemas, esas cosas, esas máquinas, esas máquinas que pone Satanás en, en tu mente, en tu corazón. Porque al momento que tú comienzas a de Satanás comienza a maquinarte y comienza a, a poner esto en tu mente, ¿dónde va a ir a tu corazón? O en tus ojos, a ver la tentación. Entonces, mucho cuidado con esas lamparitas. Porque cuando que ves con esas lamparitas, si ves a esa mujer o ese hombre con doble sentido, va a llegar a tu corazón. Y si llega al corazón, hemos perdido el aire en el nombre poderoso de Jesucristo, entonces, eso es lo que nos está enseñando el Señor en esta misión, el maravilloso Señor, porque ya siento que me está llenando y yo te estoy dando más vasijas, y yo sé que tú le estás dando más vasijas al Señor las más, más, más, más, más, más, ya llevamos como unas, un, un millón, y tenemos más vasijas para, para que el Señor llegue de su presencia porque vienen cosas maravillosas, iglesia maravilloso, estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos difíciles, la maldad se ha incrementado, sabemos que sí, pero tenemos un Dios vivo y de poder que nos ha dado una promesa, sabemos que la, la, la salvación es individual, pero oremos los unos por los otros y oremos, y oremos por nuestros familiares porque están duros, duros de corazón, pero bueno, el fiel que hizo la promesa, y, y sabemos que eh, ellos van a servirle también al Señor van a servirle y van a pedirle perdón y lo van a reconocer como su Señor, el nombre poderoso de su nombre Dios quiere tinajas vacías, mis hermanos y bastantes para muchas personas esto parece fuera de la lógica Sí, hay personas que dirán pero ¿cómo más que el Señor quiere tinajas vacías? Claro que sí, para verlo sobrenatural, para que Él pueda orar en tu vida. Comienza a orar en esas vasijas de tu corazón. Llenarte de su presencia. Llenarte de su sabiduría, de su conocimiento. De su amor. Como Él te, como él te da esa gracia, esa gracia tú vas a dar. Y como lo dijimos hace poco, lo que tú tengas bastará para Dios. ...es ayuno, esa oración... ...pero que lo hagan de corazón... ...ese compromiso de escudriñar la palabra... ...de entenderla... ...de la manera correcta... ...de la manera como tú quieras verla... ...desafortunadamente hoy hay mucha teología... ...y esa teología está desviando a mucha gente... De, ...demasiado... ...tú puedes saber mucha teología... ...pero si no, si no, si no hay la presencia del Espíritu Santo... Ahí, mejor dicho, estamos graves. Conozco, conozco personas que saben de Génesis, de Apocalipsis, que saben, que saben la Biblia, pero no tienen a, al Señor en su corazón. Es triste eso, pero bueno, doy la palabra. Eh, mira que para que todo esto pase, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente. Para que todo esto pase, ¿qué, qué, te, qué, debe de, ¿qué debe haber en nuestras vidas? Fe. Y en Hebreos 11.6 que nos está diciendo que, pero si fe es que es imposible agradar a quién? A Dios. Si tú no tienes fe, si tú dices, pero necesito conseguir, claro que tú vas a trabajar. Y por medio de ese trabajo Dios te está dando eso. O tienes que hacer lo, esta actividad que estás haciendo. ¿Para qué? Para que en el, eh, Dios te va a recompensar. Eso es moverse por. Ti. Estás haciendo algo. Un trabajo que te gusta. Y ese trabajo que te gusta va a haber una recompensa. Pero, ah, pero no. No, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Siempre buscando un, un pretexto, una excusa. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, a Dios, uh, porque es necesario que, que se acerque a Dios y que es uh, galardonado, galardonador de los que le buscan, que buscan unos apuntes de los que pensaban en ese versículo tu milagro está detrás de la puerta como los, una vez más nos dice el Señor lo que pedimos en los secretos Dios lo contesta en público en el evangelio de San Mateo nos dice capítulo 6 versículo 6 te lo voy a leer mas tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que, el que ve en los secretos te recompensará en público más claro no lo dice la palabra El Señor está siendo claro y preciso, mis hermanos. Entonces, como esa viuda, como el profeta le mandó, enciérrate y yo voy a hacer la obra. Y el Señor va a hacer la obra. Comienza a orar, comienza a buscar de la presencia del Señor y vas a ver que el Señor va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Si lo crees, comienza. No esperes. ¿Qué estás esperando, iglesia? Estás esperando a que pase, a, a cuando ya pase el problema y ya, ay, que no sé qué, y comienzan las lágrimas. No, como siempre le he dicho y últimamente eh, le he dicho a algunas personas, disfrutémoslos en vida tus nuestros seres queridos. Ya cuando, usted, ya cuando ese, ese cuerpo esté ahí, pero se si vaya esa, uh, esa alma, allá comienzan los lloriqueos vivámoslos, disfrutámoslos yo sé que van, van a haber momentos difíciles pero siempre agradeciéndole al Señor que los podemos disfrutar y cuando esas lágrimas que tengamos uh, sean de felicidad porque están en la presencia del Señor, más no porque ay, porque no la disfruté porque no, porque no lo disfruté, porque no hice aquello porque no hizo nada, lo otro veamos lo mejor al Señor ah uh, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose a ella y sus hijos, y ellos uh, le traían vasijas y echaba de la sed una vez más, como dice, la, como dice el Evangelio uh, de Mateo: eh, lo que tú hagas en lo secreto con el Señor cuando ores, mejor dicho, el Señor te va a, a, a, a compensar en público. Recuerda que también se burlaban de, de nuestro Señor Jesucristo en Marcos, eh, en Marcos nos dice cuando resucitó a la niña del el principal de la sinagoga se rían de él, ¿qué tuvo que hacer él? sacar a los que no tenían fe los que no, los que no confían en el Señor y salgan y, y... sálganse porque aquí uh -uh. Y muchas veces nos pasa eso tenemos que sacar muchas personas para que realmente podamos continuar en, las, en, en, en, la, en la presencia del Señor uh -uh. está bien, uno dice, bueno, te saludo hola, ¿cómo estás? bien, y Listo. Pero hay mucha gente que se burla. De Pedro también se burlaban. Ah, cuando él resucitó a, a Dorcas, él resucitó? Y bueno, vemos personajes en la Biblia que hasta mismo Jesucristo fueron eh, se burlaban de él. Y yo y tú me dices, pero a mí se burla, a mí me dicen loco, loca. Sí, sí habla, sí, sí. Si se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no de nosotros? Si los calumnian, nos uh, no dicen cosas, ¿por qué no el, el Señor Jesucristo prácticamente? Eh, estamos sintiendo un poquitico lo que él sintió, un poquitico, un 0,000,000,9%. Cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, de lo que han sintió rápidamente y ya nos queda como unos tres minutos el aceite lleno todas las tinajas entonces cesó el aceite no dejes que eh, limitamos al Señor una vez más eh, ahí empezó la bendición la, la bendición plenita, ah, ¿cómo se dice eh, la bendición plenitud de, de Cristo en nuestras vidas ah, Efesios 3.19 mira lo que nos dice Efesios 3.19 rápidamente y de, y, y, de, y de a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos uh, de toda uh, de toda plenitud de Dios. Cuando empecemos, cuando empecemos y obedezcamos al Señor, iglesia, uh, Dios nos respalda. Dios siempre te va a respaldar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que ya ir terminando, cuando uh, el, el profeta Eliseo estaba con el rey de Joás, y él le dice que con el arco golpeara el piso, y él nomás lo hizo tres veces. Tres veces lo hizo él. Límito al Señor. Y esas eran las tres veces que únicamente iba a, a derribar a ese pueblo que el Señor le ha mandado derribar. Acaba. Acá, sí. Y eso vemos hoy en día que personas únicamente una vez, dos veces, tres veces, pero lo hacen de una mala gana. Tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces, no limites al Señor. Eh, y mira, Mateo 5, 23 y 24 nos dice, por tanto, si, si traes tu ofrenda al altar,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 y es momento que cuando, cuando estés en esa oración, el Señor dice, mira, lo está haciendo. Y ahora lo que está haciendo en privado, conmigo, lo voy a recompensar en público. Y Efesios 3.20 nos dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo, que, ah, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, un poder sobrenatural. Mis hermanos de Cristianos en la gloria. en aquí en Hablando con Jesús el Señor nos ha dicho que prepara tus vasijas porque grande será tu bendición esa bendición grande que viene, esa bendición grande que el Señor te ha prometido no dudes, Padre celestial, Padre de la Gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos, por sus conflictos, por sus deudas Señor por todo lo que ellos están pasando en el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido, Señor, que tú seas haciendo lo sobrenatural en cada uno de ellos. Siempre dándote la gloria y la honra y el poder, Señor. Perdona toda ofensa, Señor. Perdona toda uh, calumnia. Perdona toda cosa que hemos hecho en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que estemos eh, llenos de plenitud en ti, amado Rey. Y cada día, Señor, que oremos en los secretos, Señor, vamos a cerrar esa puerta, Señor. Y vamos a orar con todo nuestro corazón, va, todo conflicto, todo problema, Señor, toda, todo mal pensamiento se va en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y que cada día entendamos y, en, y, y comprendamos, Señor, que el poder que actúa en nosotros es mayor que cualquier cosa en el mundo, Señor, y en la tierra, en el, en el universo, Señor, que eres tú. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor que realmente es tu Santo Espíritu sea obrando en nuestras vidas y siempre dándote la gloria, la honra y el poder en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, disfrutámonos en la gloria en la que hablando con Jesús podcast. Recuerda que Dios es amor, da un, nos da una gracia, da, y nos da una humildad grande y poderosa, como así si lo hizo con la, la, la, la viuda, esta viuda que necesitaba aceite. Así lo va a hacer contigo, pero debes disponer tu corazón, tu vida, para el Señor. Dale siempre la gloria y la honra al Señor. Primero al Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, cuarto al Señor, quinto el Señor, sexto el Señor, séptimo el Señor. Después viene tu hogar, después viene el resto. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, te damos la gloria y la honra al Señor por esta misión. Y recuerda, dale siempre la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Bendiciones y nos veremos Dios, mediante una próxima misión aquí hablando en Hablando con sus Podcast. Bendiciones y que recuerda, eh, puedes enviar los mensajes y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Bendiciones y me están diciendo aquí que pues puedes escribirnos a cegepastoral.com, eh, también nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, que lo voy a poner en pantalla, es al 317-236-1052 o cristianosanaglorba gmail.com. Visitarnos a nuestra página de, de Cristianosanagloria.com y que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, podcast.